¿Cómo se inició el, el teatro universitario y luego lo que sucedió no a los puedo. 20 años? Lo que sucedió a los 20 años de, de la representación de los entremeses. Y comentábamos Déjame, que. Hubo... Estoy checando memo. Sí. Porque. Ya se fue. No, de entonces, eh, eh, revisamos. ¿Por qué empezaron, empezaron los entremeses? Los entremeses empezaron porque un rector tenía un compromiso de atender la avenida de rectores de diferentes universidades públicas para discutir lo que hoy ya se llama ANUYES, Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Entonces, tenía ese compromiso y le pidió a Ruelas que que ya que tenía un grupo de teatro que ya habían hecho algunos montajes que prepararon algo y entonces el grupo de, que estaba formado en aquella época por pues, profesores a, a este, alumnos etcétera pues, dijeron que tenía que ser algo que, trascendente y entonces Ruelas propuso que fuera Cervantes el, el autor y que ese autor pues no tendría ninguna objeción a nadie porque se representaran obras de, de, del máximo exponente de la lengua española y después y también di, llegaron a la conclusión de que pues que buscara el maestro Ruelas algo y el maestro Ruelas encontró que había tres piezas de, de, denominadas entre meses que entrelazándolos podrían poner un espectáculo de hora y media que pudieran eh, eh, disfrutar los, los rectores. Y así lo hicieron. Es, era solamente un acto de atención a los rectores que venían a reunirse en Guanajuato, el origen. Entonces, lo representan, pero tiene tal éxito... Tal éxito no solamente porque les gustó a los rectores, sino porque junto con los rectores venía prensa nacional y prensa internacional, que de inmediato difundieron el hecho, porque en ese momento no se acostumbraba a hacer teatro al aire libre en la calle. Entonces, les parecía muy interesante la mezcla de tres entremeses eh, entrelazados y con un prólogo que escribió Armando Olivares y el licenciado Trueba, y un epílogo que le daban, eh, pues, una estructura al espectáculo. Entonces, eh, a los 20 años de que sucede eso, de que se siguen representando, eh, pensaron que sería bueno organizar un festival eh, cervantino como homenaje a ese grupo de teatro. Y entonces, cuando se hizo el primero, no dijeron, va a haber 50 festivales, ¿eh? No, claro que no. Lo que pensaban era simplemente hacer un evento de, en homenaje al grupo de teatro universitario que había eh, escogido a Cervantes para, para proponerlo y, y, y que eh, tuviera difusión pues, su, su, su teatro, aunque fueran piezas pequeñas, como son los entremeses, este, pero para darle pie a ese a ese festival eh, Cervantino, dijeron, no, primero vamos a hacer un coloquio en donde platiquemos sobre la obra de Cervantes, etcétera, y después hacemos un Cervantino. Y entonces lo hicieron, hubo un coloquio y hubo un festival Cervantino, que ahora pensamos que es el coloquio que hoy se sigue llevando a cabo, pero no, ese coloquio se hizo y hasta 10 años después se retomó un segundo coloquio. También sucedió lo mismo con el Cervantino. Como terminaba el gobierno de Manuel M. Moreno, eh, y entraba Luis Ducoin, el sexenio de Luis Ducoin, entonces eh, al segundo año no hubo, o sea, el primer año del, del gobierno de Luis Ducoin no hubo, sino hasta la siguiente, que fue el segundo festival Cervantino. Y, y desde entonces sí ya. Ha, ha habido más o menos una continuidad, aunque de repente eh, no ha habido. Bueno, to, platicamos todo eso para decir que también ha habido eh, muchas eh, críticas y, y propuestas para que el Cervantino pues siempre muestre lo más relevante de Cervantes. Por ejemplo, no se ha escenificado, ha hecho una propuesta de una significación teatral Jote, aunque ya sabemos que hay el, la, la producción de Broadway de El Hombre de la Mancha, pero en Guanajuato, no, en el Cervantino, no han hecho un esfuerzo en ese sentido. Y luego incluso se le criticó al Cervantino porque no se presentaban las obras de Cervantes, aunque sí han estado a, a lo largo de la historia algunas, a, algunos montajes este, sobre, la, sobre Cervantes. Y luego, incluso, cuando se revisaban los, los programas, se veía, sobre todo a últimas fechas, que es más la cantidad de actividades musicales que teatrales. Y Cervantes no escribió ninguna partitura. Entonces, este entonces bueno, ahí hay cosas que, que, que se han diluido. Se ve que no, hay, no ha habido, ni antes ni después, un plan donde haya líneas, de acción, de programación, de etcétera, para el Cervantino, y, y se sacan muy fácilmente de la manga, diciendo, no, es que es multicultural, y, y todas las expresiones artísticas, y ya, sí, está muy bien eso, pero, ¿y Cervantes qué? O sea, el, la palabra Cervantes nomás se utiliza ahí como, como un pretexto, o, o que, o los, volo, los valores que en el Quijote se... Se exhiben por Cervantes como valores de la humanidad, están presentes en las obras que, se, que vemos, los, de, las cuestiones artísticas que vemos, sí o no, qué tanto, en fin, hay, hay ahí muchos temas pendientes, después de 50 años siguen pendientes, porque el primer Cervantino no era para que hubiera 50 festivales, pero el segundo sí, el segundo sí, ya incluso se hizo un decreto este, federal para que hubiera toda una organización y todo ese asunto. Pero sigue pendiente eso. Y luego, por otro lado, comentamos la semana pasada también, que en 50 años... El ayuntamiento de Guanajuato no ha podido regularizar un tema que es absolutamente tonto, como es el pago de horas extras. Cada presidente municipal dice que va a pedirle al gobierno que le dé dinero para las horas extras que se generan con motivo del Cervantino, pero eso es absurdo. Si ya ha pasado 50, ¿por qué no está en el presupuesto municipal? Horas extras para el Festival Servantino? Que ya sea que se lo saque al gobernador o no. Pero hay cosas tan absurdas como eso. Y ahora, por ejemplo, Navarro acaba de decir que le van a dar 8 millones y que él va a hacer cuentas a ver si le alcanzan. O sea, ¿por qué discutir cosas que son absolutamente regulares como seguramente lo son? Las horas extras de muchas otras cosas en el, en el ayuntamiento y que no habilitan este, la prensa ni la atención de, del Estado. Entonces, todo eso pues parece absurdo, parece absurdo. Se ve que no hay planeación también. Han sido muchas ocurrencias, muy, algunas muy geniales durante algunas épocas, trayendo a los, a los mejores artistas exponentes de... De las artes escénicas, teatro, música, danza, ópera. Sí, sí es, sí es cierto, pero ya nos olvidamos de lo Cervantino, o lo Cervantino es un pretexto. ¿Y por qué no decimos? Si así llegamos a esa conclusión, es solamente un pretexto, Cervantes. Porque si revisamos la obra de Cervantes y si la comparamos con el otro genio de las letras que es del idioma inglés William Shakespeare, pues sí, sí aquel señor sí era teatrero, o sea, incluso tenía una compañía de teatro que andaba por el mundo. Cervantes no, Cervantes sí escribió una novela muy trascendente para la humanidad entera, pero no era un teatrero, ¿no? Es decir, pero esto que estoy diciendo yo no se ha hecho oficial. Todo es especulación incluso de mi parte. Bueno, de eso tratamos <ríe> la vez pasada. Bueno, yo, yo tengo aquí, ya abrí los comentarios sí. y este, pues podría sustituir a Lolita. Por favor. Entonces, este. A ver, eh... sí, invitamos a todo el público a que diera su. Sí. su... Perspectivas Leon, Leonora Villegas, a Navarro le interesan más los festivalitos y kermeses que fortalecer el FIC, si por él fuera pura presentación de Santa Fe Clan, Overbolena y lo quería llevar, solo que no hubo marihuana, bueno, este, Juan Carlos García Romero y cerrar las principales vialidades, cierto, dice Gustavo López Lain. Leonora Villegas, recuerdo que entre algunos guanajuatenses había descontento porque el FIC se organizaba desde el ámbito federal sin embargo la participación estatal cada año es menor y la participación municipal es nula como evento internacional no existe por hoy interés por impulsar culturalmente a guanajuato todo se limita a promover derrama económica gustavo lópez la en el municipio no no presupuesta, lo necesario para atender el FIC, pero qué tal encuentran salida para darle suficiente, suficiencia presupuestal a la compra de votos con calentadores, tinacos, etcétera. Mario Rodríguez Llebra, saludos a todos los panelistas, importantes temas. Eh, Juan Carlos García Romero, hubieran invitado como ponente al señor Joaquín Flaco Arias para que platicara del FIC desde sus inicios hasta la actualidad. López Lain, los gobiernos siguen viendo a la cultura como un gasto y no como una inversión. Jaime Cruz Arredondo, ¿qué se puede esperar de quien ante un accidente de un vehículo de transporte público se atreve a decir que los fierros fallan? Eh, López Lain, el FIC sí ha contribuido con el desarrollo cultural, lo que ha sucedido es que se generó un FIC callejero y antrero y que atrae a muchas personas a las que solo les interesa este tipo de diversión y son mayoría, por eso se notan más. Conozco algunos talentos en el mundo de la cultura que crecieron con, con los FICS y que se motivó, para desarroll y, y, y, y motiv se motivó para desarrollar su carrera. Lamentablemente son pocos y lo han logrado aisladamente con sus propios recursos, pues como dice el licenciado Guillermo Siliceo, falta planeación y seguimiento. Roberto Martínez, la, la institución cultural estatal lanzó convocatoria para realizar muestras de las creaciones artísticas del Estado. Fui a las instalaciones y no me dejaron ni entrar. El vigilante no lo, no lo permitió, argumentando que no había quien atendiera y no dio más información. Y siendo días laborales que hice, los mandé a la fregada y ahora eso lo expongo en Arizona. Eh, Roberto Martínez, hola, lástima que el Festival Cervantino va a la baja y muy abajo. Ya casi no es cultural, es económico como las momias. Solo preguntarse cuándo inició ese evento. 75 mil personas en Guanajuato. Hoy de las que vivimos que, que, que nos ha dejado eh, ilustrar a mil personas y los demás igual o peor falta que el alcalde quiera aprovechar para instalar otra rueda de la fortuna o montaña rusa en las curvas peligrosas. Overbolena, muy cierto la pregunta que nos ha dejado el, que nos ha dejado el humanismo el de humanismo el cervantino. Los Dorado en su familia son maestras, ingenieros y allá arriba en mina el cubo, el señor Dorado trae a la gente como esclavos, bueno en condiciones infrahumanas, infra es decir, que ha dejado casi 50 eventos de este tipo y aparte representa hasta al, al colegio minero y siendo un capataz. Eh, Micael Segoviano, saludos, excelente tema, Leonora Villegas, hola, buen día, eh, Oberbolena, pero qué esperamos de un gobernador que no gobierna, que es títere de los Illuminati y Junqueros, bueno, eso dijo AMLO, y de un alcalde que está contratado como bufón real, maniatado por su suegro, habrá que preguntarle a este último. Juan Carlos García Romero, las famosas horas extras que tardan hasta mes y medio en cubrirlas. Esos son los comentarios. A ver, ¿Me refieres una opinión? Pidi, Pidi, por favor, porque Pidi fue actor en aquella época. Actor, eh, actuante. Déjame decirte algo, Memo, eh. y sí. quiero salvar a los entremes y al festival. El rector de la universidad se pillaba Torres, ¿qué? Quiero Torres, Gómez. Torres Gómez. Torres Gómez. El gobernador era Aguilar y Maya. Era la primera. Dos, yo fui uh, y participé en los entrevistas cervantinos como servicio social. Me tocó participar en los entrevistas. Era servicio social. Tercero, sí. quiero decirles a ustedes que al Festival Cervantino, que a mí me tocó reiniciar por instrucciones del presidente de la República, por órdenes de Ducoy, yo era un simple gato de Angora. Ahí puse la foto el día de ayer. Quiero decirles algo muy importante. El Festival Cervantino llegó a catalogarse en la época en que yo trabajé en él, entre los cuatro primeros del mundo, ¿eh? Fui invitado a Salzburgo, fui invitado a Edimburgo, fui invitado a Italia, y el Festival Cervantino, el Festival como uno de los cuatro importantes. Dos, el Festival Cervantino, en su momento, Memo, como tú has de recordar, rescató el, el Teatro Cervantes, se hizo, el Teatro Principal se remodeló, se rescató el Teatro Juárez, si estaba cayendo. En fin, hubo cosas interesantísimas. Y tercero y último, eh, los músicos que vinieron en la época en que yo estuve trabajando en el Festival Cervantino fueron sensacionales porque es un homenaje a Cervantes. La parte medular del Festival Cervantino siempre fue los entremés cervantinos. Siempre fueron esos. Pero quiero decirles que era un homenaje a Cervantes. Y ese Festival Cervantino en el que yo trabajé fue reconocido a nivel mundial. Y ya después lo que pasó no puedo hablar porque... Se veía muy mal que yo hable cuando yo participé en que tuve la suerte y gracias a la vida de trabajar con una persona que desgraciadamente la gente la ve en otro forma pero que gracias a esa persona se salvaron los teatros, el teatro Juárez, se hizo el teatro Cervantes. Fue la señora López Portillo quien le puso las ganas y trajo a los mejores artistas que ha tenido las cartelas del FIC. Entonces, sí. desgraciadamente, nos vamos siempre a lo negativo, nos vamos a lo, a lo perverso. Y estamos confundidos. Yo opino, finalmente, que hoy la cultura de un presidente municipal actual, que el que vi vestido de charro, este día 28, pues no tiene que ver con el Festival Cervantino. Y yo no pienso que sean las horas extras, porque no es el tema medular. El tema medular del presidente municipal, que es su ciudad, que es su ciudad, debería defender el Festival Cervantino porque es un ingreso impresionante en la ciudad. Lo otro es el tema de los anteros de que se ha vuelto la borrachera, etcétera, es otro tema. Pero hoy deberían defenderlo como una entrada generador de empleos. Es un generador de empleos en una crisis internacional, donde estamos en la inflación más alta de la historia de México. Y yo creo que debemos buscar en el observatorio, buscar lo positivo, ser propositivos, y volvernos hacia arriba. Debemos rescatar, así el fechado de Santino como se rescató la dignidad de la emoción de las momias debemos volver a hacer que Guanajuato sea la parte cultural de este país no que hagan, y lo digo para finalizar lo que hicieron en el 28 el ridículo, parecía un desfile de fachas y no un desfile de homenaje a los hombres que de una u otra manera se quemaron los granaditas el ejército real, el ser, la matanza del ejército real en la calle Padre Hay muchas cosas que se podrían mencionar, pero no eso de vestidos de charro, Carlos Arce. Eso sí me ofendió y me humilló como guanajuatense He terminado, gracias. Bueno, pues es que es que yo creo que eso es lo que les gusta, ¿no? Y ahora les da por los caballos a los a, a, nuestros, a nuestros funcionarios. Andan, andan compitiendo a ver quién tiene los mejores caballos y sus ranchos con caballos ya desde hace desde el anterior sexenio. Este, son, son rancheros, pues. Este, y, y eso es lo que les gusta. No, creo que, como tú bien lo señalas, Piri, eh, hay que tener conciencia de lo que significa el FIC. Y el FIC es la internacionalización de Guanajuato, nos guste o no, y el haber puesto en el lugar en el que se puso al Festival Internacional Cervantino durante una época donde nos estábamos acostumbrando a administrar la riqueza y no hubo realmente límites para el gasto. Y, y menos mal que ese gasto se fue a cultura y se focalizó en Guanajuato. No, era impensable, este, incluso desde el gobierno estatal, y tú lo sabes, haber hecho los gastos que se hicieron para atraer los grupos que se trajeron, ¿no? Filarmónica de Viena, por ejemplo. Eh, en fin. Eh, pero eso es algo que ya queda, ya queda para Guanajuato. Y realmente el FIC, lo que hay, hay, lo que hay que hacer es trabajar sobre su conceptualización, Memo. Yo creo que eso es muy importante. Una discusión, a ver qué tanto hay de Cervantes en el FIC, pues es importante. Yo creo que, como tú lo marcas, es un buen pretexto para cualquier cosa. Digo, la cultura es general, es universal. Entonces, da para para convertir a Cervantes en pretexto de cualquier cosa. Pero si focalizamos en, el, en la figura de Cervantes, bueno, pues sí, lo principal es, el, esencialmente en este caso, más que el, que, que el Quijote, los entremeses cervantinos, que son muy simpáticos. Y, y en este sentido, también, en la ecuación juega un, un, un, un rol muy especial la Universidad de Guanajuato. Entonces, habría que preguntarle a la Universidad de Guanajuato cómo, cómo apoya y hasta dónde apoya a, a, al grupo de artistas que hacen los, los, los uh, entremeses cervantinos. Una pregunta importante, ¿por qué no hay entremeses cervantinos prácticamente pues, todos los fines de semana? En otros lugares habría, a, todos los fines de semana habría función. ¿Cuántos caben? ¿Cuántos asistentes caben en San Roque para ver los, los Entremeses Cervantinos por función? No sé si tú tengas el número de ese foro, este, pero ¿qué, ¿qué caben? 200 personas, no sé, no, no, no, no creo que más, ¿300? Bueno, Más o menos, más o menos 300. Pues entre las que se sientan en la banqueta y las no, no han podido ni cambiar bien las gradas, creo que son las mismas en las que yo me sentaba cuando iba a verlos. Este, y que me llevaban mis tías siendo niño es para que me riera con el entremés del hablador que, que me gustaba mucho. Eh, pero, pero bueno, ¿cómo hemos evolucionado en eso? Eh, yo creo que estamos en las mismas. Deberíamos de hacer muchas otras cosas. Lo que ustedes plantean, por ejemplo, de un presupuesto vasto para el para apoyo del FIC por parte del municipio pues lo deberíamos de tener, si tienen 10 millones para, para repartir calentadores solares, por favor, o quién sabe cuántas cosas para andar dando de comer a la gente, en fin, eh, puras ocurrencias y esencialmente campaña electoral, porque eso es lo que trae, campaña electoral, pues debería de haber fácil este, un presupuesto de 40 millones de pesos, 30 millones de pesos, para, para cuestiones relativas al Festival Internacional Cervantino, para desar desarrollar una producción propia del municipio de Guanajuato que se presente en el programa, quizás en, en, en acuerdo con la Universidad de Guanajuato o con otra universidad, ir, ir con la Universidad de Guadalajara y traer una, alguna cosa muy interesante, con la UNAM, en fin, este, hay muchas cosas que se pueden hacer con algún país, este, digo, es increíble con, con, con, los, con las ciudades con las cuales tenemos intercambio, con, con Toledo, no sé, ahora que andan por Ecuador, por allá, en fin, hay muchas formas de, de, de, de, de meterse en eso, pero no todo lo queremos a las caiditas y pues entonces que nos paguen y vamos a negociar y a ver si le bajo al gobernador 8 millones de pesos y si no le voy a cobrar 10 toda esa historia. ¿Por qué? Porque no tenemos un gobierno profesional, tenemos un gobierno de pedinches. Este, no, somos pobrecitos, que nos dé una lanita, por favor, etcétera, porque somos muy pobres, etcétera. Pero sí tenemos para, para armar, este, eh, ¿cómo se llama? Conciertos de, de, de rap este, en los pastitos, para eso sí hay, eh, para ese tipo de pachangas, ¿no? O, o para poner una, una pista de hielo. Bueno, pues métale a las cosas serias, sobre todo si queremos tener como destino cultural Guanajuato, pues hay que hacer esfuerzos para que esté ahí pues presente ese destino cultural y pues hay que meterle dinero y hay que meterle y hay que meterle mucha planeación y mucho coco. Claro, Lolita, Lolita está pidiendo la palabra, vamos a ver si sirve su internet y si no vemos qué hacemos. Adelante, Lolita. Ya se le trabó el... hay el, muchos problemas. Oh, si me escuchan. Ahora sí ya. Bueno, si me... Sí. Si me, si. ¿Sí? sí. me escuchan? Sí. Ah, ok. Este, opción de, de señal y pido una disculpa también a este a mis compañeros. Les doy eh, las los buenas tardes ya casi eh, y a toda la gente que nos está siguiendo por Facebook Live. Bueno, eh, mi comentario mi comentario es con referente a que... Mira, Carlos, tienes toda la razón. Hay, hay, hay muchas. Ya se perdió Lolita otra vez. Así es. Bueno, yo sí, voy a hacer un comentario aprovechando lo que, lo que tú dijiste. que no son. Hay eh, cosas que son. Congruentes. Congruentes. Eh, no, no se entiende está mal el internet no no no se entiende eh, yo yo lo que quería comentar es que hay cosas que se han cambiado por ejemplo la universidad de Guanajuato cuando se creó el, el primer festival cervantino, sí tenía un grupo de teatro universitario que representaba los entremeses y hasta la fecha ese grupo con diferentes personas sigue existiendo y sigue estando en la programación. Cada festival hay funciones del, del grupo de teatro universitario, pero la universidad no tenía una respuesta académica para poder participar en, el, o artística, para poder participar en el Salvatino de otra manera que no fuese los entrenamientos. Por ejemplo, sí se presentó el grupo de teatro de, que dirigía el maestro Pérez sí. varias veces, que creó un grupo representativo de la universidad también, pero no había una respuesta académica. Hoy... Ya, hay, ya tiene la universidad una licenciatura en artes escénicas, donde hay muchos alumnos, ya van en la quinta o sexta generación, o, o, o décima, no, no sé, pero ya son muchos los, los alumnos, lo que yo no se ha visto es que el grupo de teatro universitario, esté vinculado con el programa de artes escénicas para formar la compañía 2, 3 y 4 del teatro universitario que permita lo que tú dijiste que cada semana hubiera entre meses no se puede porque los que lo hacen pues lo hacen de buena fe tienen otras actividades, etc. pero los alumnos no los alumnos se dedican a, a las artes escénicas al teatro y sí podrían eh, cada ocho días diferentes compañías del mismo teatro universitario hacerlo, pero no se ha vinculado, no entiendo por qué no se ha vinculado el, la licenciatura en artes escénicas con el grupo de teatro universitario para poder ofrecer esa oferta que tú mencionas y que a todo mundo le parece natural, porque la universidad que originó el Cervantino no representa los entremeses cada ocho días bueno, pues porque, porque no se ha vinculado el teatro universitario con la licenciatura. Ahí hay una vela be muy grande por, uh, por desarrollar. Eh, lo, las, el, en estos años, que desde que empezó la carrera de artes escénicas, ya ha participado la licenciatura en artes escénicas, compuestas, por ejemplo, recuerdo una que se llamó Los 400, y tuvo muchísimo éxito porque era un excelente espectáculo, porque sí tienen calidad, los muchachos están de tiempo completo y en su proyecto de vida está el teatro. Entonces, imagínate que ellos mismos... Si los invitaras a audicionar para los diferentes personajes de los entremeses, seguramente iban a entrar muchos y seguramente podría haber la compañía 1, 2, 3 de, de teatro universitario y se podría hacer eso. O sea, que ya evolucionó en cuanto a, a, a, a tener un producto académico en la universidad, pero no se ve reflejado en el Cervantino. No entiendo por qué, ¿verdad? Sí, yo me quedé pensando, por ejemplo, la Filarmónica de Berlín, pues tiene, tiene sus, sus conciertos eh, premium, por así decirlo, sí. este, muy especiales, elegantísimos, todo, pero tiene también constantemente conciertos pues, con, con, con, con otros atrilistas, o con la intervención de muchos otros atrilistas, muy jóvenes, que están precisamente... Eh, haciendo su carrera ya ahí, y entonces pues este, la gente va a, a los conciertos de la Filarmónica de Berlín, no les importa, digo, unos pueden pagar un dineral y otros muy poquito, pero, pero siempre, hay, siempre está presente. Así se podría hacer. oiga quieren venir a ver la, a, a, a, al grupo original, al grupo que, que, es, que es directamente los, los, los, los sucesores de, de, de, de los cervantinos, pues vengan en, durante el festival cervantino, ¿no? vengan durante Semana Santa, vengan en estas épocas. Pero Guanajuato siempre les ofrece este, entremeses cervantinos o por lo menos pues, con, un, con un, una periodicidad muy clara y, y conociéndolos. Habría mucha gente que vendría a los, a, a, a los entremeses, a los puros entremeses. A pasar el fin de semana de, y estar de viernes a sábado, eh, por lo menos, o de sábado a domingo, y, y poder ir a San Roque al, al, al, al entremés ¿no? Digo, cosas de esas, no es fácil, hay que organizar muchas cosas, atrás hay muchas cuestiones, hay muchos egos también, pero, pero, pero hay que construir nuevas cosas, ¿no? Claro. Y como tú dices, bueno, pues capaz que hay que hacer unos entremeses del, de, de, del Quijote. Ya tenemos los entremeses cervantinos, pero vamos haciendo un, un entremés del Quijote y entonces presentar una nueva propuesta en otra en otra plazuela, por ejemplo. En fin, sí. este pero pues hay que echarle coco y hay que invertirle. Este, Lolita, yo creo que la y universidad puede hacer. Quisiera decir, pero no puede por su internet, yo lo voy a leer. Dice, dice Lolita: en la ciudad de Guanajuato hay talentos que se podrían impulsar, como en un festival cervantino se presentó a la Orquesta Sinfónica Infantil. Y no impulsar a pseudoarcistas como a rapero, que no abona nada a la cultura y educación, sino todo lo contrario. Eso fue lo que escribió Lolita. Este, yo también quiero decir otra cosa que el Cervantino ha sido acusado de que es más bien un festival musical que un festival literario, pero fíjate que a pesar de que lo es, este, no tiene la ciudad de Guanajuato una infraestructura que debería tener precisamente por el Cervantino, que es una sala de conciertos. Claro, la gente podría decir, no hombre, Guanajuato tiene más teatros que muchas ciudades. No teatros, pero no salas para escuchar música, no tiene una sola, y debería crear esa infraestructura, eh, ya sea, el, no sé, el gobierno estatal, federal, eh, el festival, pero debería tener el espacio, porque ayer, por ejemplo, se volvió a usar el Teatro Juárez, con la Orquesta Sinfónica de la Universidad, sí, se oye muy bien y todo, pero sigue siendo un teatro, no es una sala de conciertos, se la llevaron a León. No, no todos los teatros son salas de conciertos o oh, no tenemos una sala o Libera -li, ¿verdad? Que esa sí fue creada específicamente para, para música, pero o sea que sí hacen falta cosas hacer en Guanajuato para poder darle mayor lucimiento a, a la programación de Cervantino y que están pendientes, ¿no? También mencionamos la semana pasada que, que han ocurrido cosas muy relevantes como por ejemplo, Luis Ducón, mientras fue gobernador, cada año regaló una escultura con motivo de la siguiente edición de Cervantino. Se perdió, ya los, los alcaldes nomás se dedican a pedir, a pedir para las horas extras, pero no aportan nada. Es decir ni aportan. A, a, a algunos artistas han donado sus obras y ya vemos, por ejemplo, en la subida a Pozuelos, hay un corazón que, que, que está permanentemente ahí, que, que fue parte de lo que se mostró en un Cervantino y el artista lo regaló a la ciudad. Pero ya no hay esfuerzos en ese sentido. Es decir, se han perdido algunas cosas, han cambiado otras, pero pero todavía podemos mejorar el Cervantino, claro. Y, y aparte, pues el Cervantino, la verdad es que ha sido pretexto para todo tipo de, de, de actividades eh, escénicas y culturales, ¿no? Así es. Digo, vimos magnífico jazz en el Cervantino, este, rock también, incluso. Claro. bb este, King me... me, me Piri vino también, ¿no? En este, la Fitzgerald. En la este, sí. en fin. O sea, la verdad es que es, no tiene límites el asunto, puede crecer hasta donde uno hasta donde uno... Ahora pudiera... con 17 millones y medio traen a, a, a Juan Manuel Serrat. Yo creo que más bien que fue por eso que vino, que aceptó estar en la programación, que por otras razones, porque pues él ya se había despedido de los escenarios. ¿Y eso es lo que le van a pagar o qué? Sí, claro. Eso es lo que va a pagar este, el, el, el, la organización del Cervantino, sí. 17 millones y medio. Seguramente irá actuar en otros lugares. Memo, ¿Sí? la iglesia de San Francisco yo traje la primera vez a Paco de Lucía. Espléndido. Sí, claro. no, genial. Paco Lucía tocó en la iglesia de San Francisco y sí, eso, no. es un extraordinario lugar para oír música, otro lugar que es extraordinario, para oír música, es la Iglesia Valenciana, es la Iglesia Valenciana también, sí, sí hay lugares, Guillermo. No, no, pero no, un... son hechos para, no son hechos para escuchar música, no están hechos para eso. No, pero, uy, a lo que yo te quiero decir, Guillermo, es que el Festival de latino debe retomarse otra vez como lo que era, era, la, era el vehículo cultural de una ciudad que homenajeaba al entremés Cervantino de la Universidad de Guanajuato. ¿eh? Ojo, eh. Sí, sí, sí. Y homenajeaba y homenajeaba a Cervantes. Aquí estaba la principal Feria se hace en San Fernando. ¿Y esa sabes dónde está? En Guadalajara, Memo. En la ah, FIL. Entonces, ¿qué pasa? Que no somos gente que peleemos por nuestras cosas. Si seguimos así con el festival Cervantino, va a terminar festejándose en Guadalajara, o en México, o en otro lugar. Porque no somos capaces de defender nuestras cosas. Eso es lo que me da coraje, Guillermo. Claro. Defendamos nuestras cosas que a nosotros nos ha costado. la claro. fe del Libro empezó en Guanajuato. Cuando nos decían, Guanajuato era culta. Ahora ya no tiene nada de eso. Se hacía en San Fernando. Acuérdense, Lolita, en San Fernando. ¿Y ¿Dónde estaba la fil? En Guadalajara. ¿Por qué? Claro. Por lo mismo. Ese desgano para hacer las cosas. Eso es lo que yo quiero. Mientras esté vivo, pelear, que no se nos vaya al Festival matino de Guanajuato. Que no, ir. La feria del libro de Guanajuato no tiene nada que ver con la de Guadalajara. La de Guadalajara es un proyecto de la Universidad de Guadalajara. Aquí sigue habiendo una feria en, en no, Semana no, no, santa, no, por la equivocado, no, Y te lo digo porque acabo de platicar con Padilla en Guadalajara la semana pasada. Se inspiran en la feria del libro de San Fernando. eh Ah, qué bueno. Entonces, yo, porque te he dicho por ellos, por Padilla, se inspiran ahí. A lo que quiero pelear no es pelearme contigo, es no debemos pelear, perder nuestras cosas esenciales de cultura. Claro. No podemos darnos ese lujo de que porque el charro cantor que tuvimos el día 28 perdamos el Festival Cervantino. No porque el pan de León quiera desaparecer el Festival Cervantino. No se vale. No pueden darse ese lujo con todo el respeto. Sí. debemos retomar nuestros valores culturales, no puede ser que Agripino tenga tal abandono a, a los entremenes cervantinos como dijo Carlos, antes eran cada ocho días, porque yo vivía arriba en la calle Galarza, los viernes y sábados eran entremenes cervantinos y se cerraban las calles para ir, ¿qué pasa ahora con lo que sucede? el abandono, el abandono, el abandono eso es lo que debemos evitar abandonar nuestra ciudad no puede ser más importante una vía vial que la cultura perdóneme ahí sí no primero la cultura luego no hagan las obras que quieran porque el panismo le encanta andar haciendo obras de infraestructura vial pero también hay que pelear por la cultura la cultura oh. es fundamental para que un pueblo no se deshaga y no nos pase lo que nos está sucediendo ahora eso es con eso cierro mi comentario no y bueno y otra otra cosa que no se ha superado es la burocratización del Cervantino. Por ejemplo, ningún solo día hubo boletos para Dudamel. Sin embargo, están agotados. Pero ¿saben qué? Yo les doy una recomendación. Páguense afuera del teatro donde va a dirigir Dudamel. Y a la mera hora van a salir funcionarios de, del Instituto de Cultura o del Festival a invitarlos a que entren gratis, porque no va a estar lleno, va a estar medio vacío. Eso es, nos habla de un fenómeno de toda la historia de los 50 años de Cervantino. La, la, buro, la burocratización ha hecho cosas como esa. O sea, no es que sí, sea no. malo. El, el, el Dudamel es uno de los mejores directores del mundo, pero yo les aseguro que no va a estar lleno, aunque estén vendidos o agotados, más bien más que vendidos, agotados los boletos. ¿Por qué? Porque unos se venden, otros se regalan, etcétera. Los funcionarios de gobierno creen que por estar en el gobierno tienen derecho a un boleto gratis del Cervantino, en lugar de colaborar con la cultura comprando un boleto, ¿no? Por ejemplo. Sí. Miren, yo nada más les doy una idea, por ejemplo, que ahorita me vino a la mente deberíamos de tener instituido en Guanajuato los fines de semana de entremeses y tener un calendario anual de decir, este es un fin de semana de entremeses, si hay entremeses en Guanajuato, ven a Guanajuato. Claro. Entonces, tendríamos fuentes, entre comillas, donde estás jalando a la gente, pero con un programa de mercadotecnia bien hecho a nivel nacional, incluso internacional, de vengan a Guanajuato a ver los, los entremeses. Nada más vengan a verlos entre meses. Eh, digo, hay, hay muchos tipos de acciones así en otros, en otros países, en otras localidades. Este, hay que venderlos entre meses. Eh, y es una es manera de atraer. En Semanas Santas, cuando sí. yo era joven, eran solamente tres meses o en Semanas sí. Santas, y se claro. llenaban, se claro. llenaban con claro. todo No había boletos no había boletos sí. entonces lo que re, es retomar nuestra cultura yo que viví en Londres Shakespeare se sigue festejando de una forma enorme Shakespeare más allá de si era J no era J ahí da una discusión el tipo con muchos valores Shakespeare sí pero aquí en Guanajuato cómo quieres hacer más a los cervantinos si el presidente municipal no no sabe quién es Cervantes para empezar por ahí Perdónenme, pero nada no quién es Cervantes. No quiero humillarlo. Esa es una realidad. ¿A qué hora le dar un curso al cabildo de Cervantes? ¿A qué horas? Para empezar por ahí. Y finalmente, vemos, yo creo que el observatorio, bueno, por lo menos yo que soy de las partes de este observatorio, debemos pelear porque la cultura vuelva a Guanajuato. Vuelva a Guanajuato. Pelear por eso. No podemos dejar que se muera. No podemos permitir un gris agripino que permita morir entre los entremedios de levantinos. Yo me acuerdo cuando Armando Olivares era rector de la universidad, los sábados nos llevaba a los jóvenes estudiantes de prepa, allá arriba, al Pipila a reforestar, hoy hay casas del joven NAP y el otro del NAP. No, no, no, eso es lo que no podemos seguir permitiendo. Debemos dejar, debemos dejar a un lado esa actitud de, de derrotados. No podemos sernos derrotados y menos con la cultura. Hay que pelear por ella, Carlos. No, y, y sobre todo cambiar también la mentalidad de esta, de la cañada de aquí de Guanajuato, de pedinches con el gobierno estatal. Este, tener iniciativas propias, gastar bien el dinero en la parte cultural, por ejemplo, teni teniendo incluso como respaldo a la propia Universidad de Guanajuato, pero saliendo más allá, pues la UNAM está, bueno, ya está en San Miguel. Vean lo que está sucediendo en San Miguel, caray. Eh, digo, hay una efervescencia por las capacidades empresariales, en fin, de San Miguel. Aquí no, aquí tenemos un empresariado pueblerino. Entonces, por eso por eso no, no, no, no nos atrevemos a hacer cosas nuevas en Guanajuato malos gobiernos, muy malos gobiernos uh, este, municipales, eh, presididos por safios, y por el otro lado, malos empresarios que no se atreven más que al negocito de la cañada. Entonces, bueno, pues vean, vean el diferencial que hay entre San Miguel de Allende y Guanajuato. Pues yo digo que es hora de despertar y podemos despertar muy rápido, pero pues hay que hacer cosas nuevas, cosas novedosas, cosas audaces, y eso, eso, eso lo tenemos adormilado, precisamente por falta de tener este, gobiernos que tengan este pulso, esta tensión, esta alta tensión para hacer las cosas. Así se, digo, así se construyeron los, el, el, los entremeses cervantinos, así se construyó un coloquio cervantino que es cotizadísimo, muy conocido en el mundo de la cultura, y así se estableció también el FIC, y el museo del Quijote también, por ejemplo. Bueno, pues todo lo tenemos ahí ya a un lado. O sea, lo que nos interesa es que vengan a, a comprar charamuscas y a las momias. Entonces, pues este, digo, es, es donde nos estamos equivocando y nos es, estamos equivocando de una manera brutal y muy costosa para, para, para una ciudad como esta, no que tiene tanto que dar. Sí, fíjate, fíjate que ahora que hablas de los empresarios, tampoco se ha logrado una vinculación de los que son empresarios, que se supone que son gente emprendedora, con la, con la licenciatura en artes escénicas. En, los, en la licenciatura salen grupos de actores, bailarinas eh, y, y músicos que son capaces de crear espectáculos, pero ningún emprendedor los ve como una forma de inversión para hacer negocio y para que vivan bien los egresados de esa carrera. Eh, por ejemplo, es una cosa pendiente que, que preocupa mucho porque hay poco actividad en la ciudad de Guanajuato y se van a otros lugares, porque los de aquí, pues no, no sé por qué no los ven, están eh, tienen ahí en el de lo que era el desea, atrás está en un edificio blanco ahí se da la licenciatura en artes escénicas y hay muchos grupos y, y, y actores y actrices y bailarines que son capaces de crear espectáculos porque llevan una carrera de cuatro años que es una licenciatura <ríe> o sea no son mira, la escuela ah. de música Memo Ahí está, ahí está también la música. Ahí está también la música. Oigan algo. En Guanajuato llegó un momento dado en que se tenían que contratar cuartos en León, en Irapuato, que nunca habían los que reservaban para venir al Festival Cervantino. ¿eh? Claro. Tuvimos que construir, en el último año que me tocó ser director de turismo, 800 cuartos en un tiempo récord en Guanajuato. Y sí, es un promotor de, de dinero, de inversión, pero lo que tú dices... Con esta clase empresarial ramplona que hoy tiene Guanajuato, Carlos, que tiene mucha razón, que no ve más allá de sus narices, que no ve que el, que el Cervantino jala, que no ve que muchas cosas que tenemos para venir siguen siendo desarrolladores chafas, de cuatro casitas, de una callecita. Esa es la, la mentalidad del empresario que hoy tenemos en Guanajuato. Y, y todo el mundo lo alaba, lo ven como un dios. No, hay que volver a promover la cultura. Y la Universidad de Guanajuato Guillermo tiene una gran responsabilidad en ello. eh Una gran responsabilidad. No puede esconderse en andar haciendo maratones donde corra agripino. Lo que me que es. Pero mira, cultura. mira, estamos en el 2022. En los años 90, en una ocasión fui a Nueva Orleans. Y quise, en el hotel donde me esperaba, vi que me ofrecían la representación de obras cortas de Edgar Allan Poe, dramatizadas. Entonces yo dije, quiero ir a ver una de esas. Y me dijeron, no señor, eso se hace con reservación seis meses antes. Aquí en Guanajuato nadie ha creado un espacio, que puede ser un restaurante, para que se presente un monólogo. Un, con un actor, por ejemplo, eso no se ha logrado. Los emprendedores que tenemos no son capaces de tener esa visión de largo plazo, pues, que es formativo para, los, para la gente dedicada a las artes escénicas, pero es negocio también, y no, no entiendo por qué, ¿no? Mira, no, bueno, si hacen, si, si, si ves, por ejemplo, San Miguel de Allende, hay algunos empresarios sanmiguelenses, pero la, la gran cantidad de empresarios que hay ahí son de Nuevo León y de la Ciudad de México o sí. internacionales. Entonces, a ver, necesitamos migración también. Necesitamos otra, o, o, o, cerebros diferentes, que piensen claro. diferentes y que no estén atados al pensamiento mágico de la cañada. Pues la Así verdad es, es que eso, eso, es, eso sucede. Digo, los grandes empresarios aquí son gente que compra terrenos, este de preservación ecológica, y luego, eh, entrando en, en acuerdos con, con, con un alcalde de mala fama, este, local, tratan de hacer las cosas este, eh, mal en el desarrollo urbano, y de esa manera ganan su dinero. A eso se han dedicado últimamente, eso es lo que tenemos aquí. Entonces, bueno, pues no le podemos pedir este peras al olmo, ¿no? Ese es, ese es uno de los problemas. Ojalá Guanajuato se vaya abriendo cada día más. Mira, Memo, ¿no? yo quisiera subrayar algo. Sí. El director de cultural que tuvimos en la época de Ducoin sí. era Isauro Rionda, a mis respetos, regresado a la Universidad de Guanajuato. ¿eh? Nomás vamos a, a, a poner el nivel. Había un Virgilio Fernández, había un Enrique Hague, había un Flaco Arias. Había una serie de gentes brillantes que crearon estudiantinas, que crearon rondallas. Hoy, ¿qué hemos hecho? La estudiantina es una borranchina que va a los callejones y que cobra por eso. Y respeto a al turismo Sí, es increíble en qué grado hemos caído. ¿Por qué ah, no le sí. han hecho un homenaje a Flacuarias, a Hagen, a Virgilio, a Pérez Bolde, a Isauro? Son gentes que subliminaron Guanajuato, de veras, yo sí lo digo con con el total dolor. Esas gentes, ¿dónde están? Hay que volver a nacer gentes con esa vocación, uh -huh. no lo que hoy tenemos. Por eso alabo la vocación de Chichín, baladez, que lo ves parado, Carlos, a las siete y media de la mañana, atendiendo y dejando un traje en mí. Esos son, es, son empresarios, no la bola de farsantes que encuentras. Lo ves al dueño del negocio, en la tercera generación, ahí ves a, a los hijos de Chon, el bolero, boleando, ves a Agustín, el guía de turistas más viejo de Guanajuato, todas esas gentes las han olvidado, las han tirado a la basura, debemos re regresar a reconocer la gente que ha resistido de pie, que Guanajuato siga, ese es mi punto de vista, hay que hacerlo, hay que hacerlo, es Qué bueno, bueno que el Cervantino nos esté dando pie para estas reflexiones. Que, que por cierto ya empezamos hace dos horas, eh, a las diez y acabó ah, ya ya que ya es hora de terminar. Sí, <risa> sí. sí, pues eh, yo le, te agradezco, Pili, y te agradezco Carlos Arce la participación en estos dos temas el día de hoy de la seguridad pública, la militarización y darle continuidad a lo del Festival Cervantino y pues yo creo que invito, es el momento para invitar a, a nuestros seguidores para que nos sigan eh, la próxima semana en punto de... Pero, razón. Memo, pero hay, hay, este, hay comentarios. A ver, adelante en los comentarios, Carlos. Bueno, a falta de que no está Lolita, Lolita. que no puede conectarse bien. Oye, es es Lolita, Ángela Capetillo y ocho personas más que lo están viendo. Adriana Paniana Guerra, creo que a pesar de que estamos plagados de narcos, no es prudente la entrada de los militares. Se violarían los derechos humanos de los ciudadanos, se violarían las garantías individuales. Considero que el Estado puede pedir apoyo, pero no invasión. Así como ahora quiere López Obrador algo transitorio que nos garantiza que no cambie de opinión, ¿quién nos garantiza que no cambie de opinión y no sea tra transitorio? Adriana Paniana, eh, tanto ha invadido la corrupción que los militares no han sido la excepción. Tenemos el claro ejemplo de Ayotzinapa, donde si en fuego sigue libre, el ejército no garantiza nada, la verdad. Leonora Villegas, hemos llegado a tal punto de violencia e impunidad que en lo personal, Estoy de acuerdo en que la milicia realice ciertas acciones de seguridad que no han cubierto o que no han querido cubrir las policías municipales y estatales. Por ejemplo, sabemos que el corredor industrial es vía libre para la de delincuencia, sin embargo, no veo retenes ni patrullaje. Importante el tema, dice Mario Rodríguez Yebra, Leonora Villegas, no hay presencia local en el FIC tanto que se peleó con la federación en los años 90. Eh, Carlos, dice Leonora, ayer anunciaron para hoy un llamado Tunnel Fest. ¿Qué es? ¿Para qué? ¿Por qué? No tenemos ni idea, pero van a paralizar el tránsito en el centro de la ciudad sin razón, sin razones de peso. López Line, Serrat anda como los toreros, se despiden, se despiden y no se van. López Lain, aguas con tus tips, Carlos, de acuerdo con la programación de los entremeses de los entremeses, de temporadas, pero el presimiente te puede robar la idea y programar a sus cuates de Santa Fe Clan. Pues no creo que tenga lana para Santa Fe Clan, la neta. este Tenemos un director municipal de cultura que no es capaz de construir alianzas con nadie, ni siquiera con el Estado. Y a la UG ha renunciado a ser partícipe de Crear Difundir Cultura, etcétera, y ya se me borra. Ah, no, aquí está. Este, crear, difundir cultura en la propia cabecera, eh, siendo que tiene una, toda una división atrás. Eh, Gerardo Rivera. Para pelear por nuestra cultura, habría que rescatarla primero de las manos de los pseudo snobs que la han manejado en el municipio y en el estado. Hace un tiempo escribí al alcalde para proponer un proyecto social que ocupara el pueblo que dejó Esperanza Azteca, tanto para la comunidad beneficiada como para los compañeros músicos que quedaron sin trabajo cuando des desapareció Esperanza Azteca no se designar, no se dignaron escuchar el proyecto. Supongo que no consideran el impacto social positivo más allá que los dividendos que les pueda generar. Estos son los, los comentarios que hay al día de hoy. Bueno, pues este, los invito para que en punto de las 11 de la mañana, la próxima semana no, nos, nos escuchen, nos sigan y participen en sus comentarios en los temas que seguiremos tratando, trataremos de que sean los eh, importantes. Muchas gracias a ustedes, gracias Piri, gracias Carlos, buenas tardes, provecho, he feliz fin de semana.